Bueno, El racismo estructural, el racismo sistémico en un país como México ha sido muy fuerte porque esta historia de los pueblos negros ha sido una historia completamente negada, completamente invisibilizada dentro de nuestra historia como país se creía que no había una historia negra, se creía que no había todo un proceso de reivindicación, de lucha, de cultura, de procesos, de este mestizaje que se dio desde los procesos de colonización, pero los pueblos negros han existido siempre, ahí estamos, ahí estaremos y ahí vamos a estar, entonces nosotras como mujeres negras fue difícil y porque no sabíamos cuál era nuestra identidad. No nos encontrábamos como el México mestizo, pero tampoco teníamos una raíz indígena y era un proceso realmente muy fuerte. El proceso de autorreconocimiento es muy reciente. En 2019 se reconoce al pueblo negro y a los pueblos afrodescendientes, se pone como primer término afromexicano, la primera vez en nuestra historia como país y en el 2020, hasta el 2020 en un censo poblacional se toma en cuenta eh, esta población no entonces es un proceso que ha llevado mucha lucha muy poco reconocimiento y hasta ahora es que se empiezan a dar los frutos y lo más increíble que es que lo estamos haciendo entre nosotras como mujeres nosotras somos las que estamos llevando la batuta de esta lucha y de este proceso de reivindicación y de autorización reconocernos y de nombrarlo y de nombrarlo desde un proceso de respeto, de exigir ese respeto, de ser visibilizadas, de creer que no somos una o dos en todo el país. Habremos una cantidad de mujeres afromexicanas, de pueblos que tienen toda una tradición y que se mezcla con lo indígena, que se mezcla con lo mestizo y eso también nos constituye como mexicanos. ¿no? Entonces, bueno, eso es parte también del racismo que se fue viviendo cuando nosotras éramos niñas, jóvenes, adultas, ¿no? Que eso no estaba visibilizado, entonces era todavía mucho más difícil encontrar un lugar dentro de una sociedad como esta.